Buongiorno, Michi, de Físimas da Pablo. Está arribando la primavera o arribato. Me troco en el bosque faciendo un poquito de corza porque debo esmaltir, debo meterme siempre en forma. Lo ideal es mantenerse, mantenerse, crear buenos hábitos. No solamente para actividad de eso porque es bel el tiempo, sino mantenernos al menos de 2 a 3 vueltas a semana. eso, voy a fare cinco ejercicios, cinco ejercicios que te van a ayudar a esmaltir a meterte en forma a mí me han servido tanto aspecto aunque te, te servan no tanto, vamos a movernos un poquito en el posto, abro kudo, kudo, ta ta ta una pequeña, una pequeña información a nuestro cuerpo lacho la, la, la maleta y vamos a iniciar con nuestros cinco ejercicios cinco ejercicios, no voy a usar hoy el timer sino que lo vamos a hacer así, de siempre vamos Vamos a iniciar con 10 con piegamentos, 10 piegamentos, vamos, abro, chiudo, chiudo, abro, ok, perfecto, perfecto, perfecto, tú a casa lo puedes, puedes modificar, puedes hacer 20, 30, vamos a hacer esto, grande, Prepárate. guarda, guarda, guarda primo y después lo haces conmigo, ok, perfecto, ok, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fermo, fermo, li. Fermo, Hago 3, 1, 2, 3. Perfecto. <ríe> este es el pelo de tu primer ejercicio. Nuestro primo, primo, primo, primo. Esto acá se lo puedes modificar para 15, 30, 40. Todo depende de tu capacidad. Ok, nuestro próximo ejercicio. Este próximo vamos a hacer un poquito de, de gambe, gambe, gambe, gambe, ok. Cuadro 4, es profundo, Ta. un piccolo salto, profundo, Ta. ok. Vamos a hacer 12, prepárate, 3, 2, 1, via profundo, 1, 2, 3, puedes girare, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, me enfermo. 1, 2, 3, uh. brazo, brazo, gambe. Nuestro próximo, vamos a hacer un poquito de mountain climber, mountain climber o el escalatorio. Prepárate, prepárate, 3, 2, 1, vía posición, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lento. 1, 2, 3, 4, 5, veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lento, 1, 2, 3, 4, 5, peloche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El abdomen, el abdomen, el abdomen. Nuestro próximo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer skipping y jumping ya 3, 2, uno esquipe, uno, dos, tres, abro, uno, dos, tres, uno, 2 tres, uno, dos, tres, uno, 2 tres, uno, dos, tres, uno, 2 tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, 3 ok uh. oh, 60 nuestro último nuestro último vamos a hacer un poquito de, de burpees burpees con piegamento solo 6 3 2 1 Via, se va, va abro, chiudo, ta, salto, e scendo, ta, uno, due, scendo, ta, salto, nuovamente, da, ta, uno, due, uno, due, avanti, salto, ultimo, dai, dai, ta, uno, due, ta, alto, ok por el yordo de, de hoy hayamos finito, aspecto que estos ejercicios te sean útiles, pero tu performance Decore Pablo no prueba, apaga video